Está bien, está bien. Muy, bueno. muy bien. Muy bien. muy bien. Muy bien. ¿Qué usted usted, dama? No sé nada. Está muy bien. Está muy bien. Tenemos que apoyarla. Muy bien, excelente. Eso es bueno que, que las personas se estén cuidando y la policía está haciendo un buen trabajo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me parece bien. Muy bien. ¿Por okay. Porque eso obliga a que la gente esté cumpliendo con, con lo que hay que cumplir. Porque la cuestión de, de, la, de la enfermedad no es que se la traga uno, es uno mismo que la busca. Muy bien. ¿Usted entiende que no deben hacer? Sí, eso okay. está bien. La policía por ahora yo pienso que está haciendo su trabajo. ¿Quién no está haciendo su trabajo, mi amor? Es el gobierno. ¿Tú sabes por qué? Porque... Yo te diría que eso no es consciente, una persona de mal política sabiendo cómo está el coronavirus. Eh, es importante eso, que lo haga, porque aquí el coronavirus ese, eh, se está infectando más, eh, porque la gente en los, en los barrios está por su cuenta, haciendo fiestas, y echando y, gallos, y haciendo todo lo que quiera, porque la, la, eh, no le han dado carácter a esta epidemia, y nos vamos a joder si no, le damos más caracha porque no están en eso. Oh, eso está bien, eso está bien, porque no o sea el toque de queda no puede salir nadie. Hay que estar tranquilo en la casa. Estamos bien. Estamos bien por ellos. Están okay. haciendo su trabajo. Está bien. Es bueno que no salgan porque si hay un paro. Ah, no, pero eso está bien entonces. Todo está, está bien hecho porque uno no puede estar haciendo fechoría en la calle o andando enfermando gente. Eso está muy bien. Muy bien eso. Eso fue un mensaje muy bueno de ellos de su parte. Muy bien. Excelente. Me parece muy bien porque es cuidándonos nosotros, que están. Y nosotros tenemos que poner nuestra parte para que salgamos de esto más rápido. No tuve conocimiento de esa actividad, ¿no? Pues bueno sí, para allá no tuvieron ...para que la gente se mantenga tranquilo en la casa, que no salgan. ¿Qué de ninguna manera están haciendo, no? Porque de, de noche, después de, después de la soledad, estoy mudando afuera. ¿Qué es lo que andan ustedes haciendo, no? Bueno, pues yo lo veo bien, porque que la gente... ...si no quieren obedecer por las buenas, alguna medida ten, tienen que tomar. Porque la gente tiene que tomar conciencia, porque este virus está... ...cada día estamos peor, entonces hay que tomar conciencia. Eso veo... Una buena eh, alternativa buena para todos. Muy bien, muy bien. La apoyamos siempre y cuando sea cosa para hacer el bien y, y tratar de acabar con esta pandemia. Bien, muchachos, estamos en el aire. Bueno, bueno estamos muchachos. en el aire, señores. Eh, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos del WhatsApp, Carolina. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que afuera, de fuera de la cámara, teníamos programa. Sí, así es.